Nos alegra muchísimo, como dijimos al comienzo, que cada uno de ustedes pueda haber tomado un pequeño tiempo durante el día de hoy para poder estar con nosotros en la última conferencia de nuestra secuencia Los siete hábitos para la gente altamente efectiva Hemos estado estudiando durante estos eh, tres miércoles pasados o dos miércoles pasados los hábitos de las siete, de, del libro de Stephen Covey, uno de los, lab, los libros más leídos en el mundo y, por supuesto, uno de los autores conocidos como el padre del liderazgo, a Stephen Covey, se le reconoce por su contribución en el liderazgo y en el desarrollo de las relaciones interpersonales. El día de hoy, como todos los miércoles, estamos muy contentos de poder comenzar nuestra conferencia, juntamente con ustedes, y, por supuesto, ayudar de alguna manera a alguna persona que tiene algún interés de aprender, de desarrollar un liderazgo que sea efectivo y no necesariamente ocupar los puestos para simplemente hacer como muchas veces lo conocemos como el perro del hortelano, que no trabajamos ni dejamos trabajar. Sin embargo, aquí lo que buscamos es que cada uno de ustedes que asisten a nuestras conferencias y en este día, eh, la última de esta serie de tres conferencias, estamos muy contentos porque muchos nos han escrito y nos han dicho que han aprendido grandes verdades e importantes principios y han restaurado algunas cosas que ya lo no sabían y las están poniendo en práctica. Si tú quieres ver los otros videos, solamente tienes que entrar a Boris Darmon Canal en YouTube y allí podrás encontrar nuestros videos acerca del liderazgo y otros temas de interés personal. No te lo pierdas. Invita a algún amigo a ver el video si no pudo asistir esta noche a nuestra conferencia. Vamos a compartir nuestra presentación con cada uno de ustedes el día de hoy para que juntos podamos eh, discurrir en el tema que tenemos para esta noche. Como dijimos anteriormente, mi nombre es Boris Darmon, doctor en Psicología Educacional y Tutorial, coach ontológico profesional certificado y conferencista internacional por los últimos 40 años de nuestro trabajo profesional. Hoy estamos, como eh, en dos miércoles pasados, desarrollando eh, uno de los libros más conocidos de este gran autor, eh, reconocido como el padre del liderazgo, el señor Stephen Covey. Él ya murió, pero su hijo ha seguido este, este legado y por supuesto muchos de nosotros podemos seguir leyendo sus libros, que ustedes los pueden ver allí y cuando lo revisen en el internet o en el YouTube, ustedes podrán copiar los títulos y también leer algunos otros muy importantes que él ha dejado como legado para cada uno de nosotros. Hoy vamos a trabajar en los dos últimos hábitos de la segunda secuencia o sesión conocida como la victoria pública. Recordando un poco lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, hemos revisado ya el primer hábito, el segundo y el tercero, que tienen que ver con la victoria privada. ¿Y ¿Por qué lo llama él victoria privada? Porque tiene que ver con el desarrollo de la persona humana que trasciende desde su dependencia hacia una independencia. Ahora, muchos de nosotros nos hemos jactado muchas veces de ser independientes, pero la sociedad está llena de gente independiente, indiferente a la realidad y a las necesidades de los demás. Para poder ser un líder altamente efectivo, necesitas desarrollar no solamente el concepto de independencia, porque has logrado un desarrollo personal eh, óptimo con estos tres hábitos, sea proactivo o ser proactivo, tener siempre un objetivo en la mente con el cual comenzamos nuestro día, nuestras actividades, y poner siempre lo primero primero, aprender a priorizar las cosas, con eso logramos nosotros desarrollarnos como personas, como líderes en, nuestro, en nuestra propia realidad individual. Pero eso no es suficiente. Stephen Covey dice, si tú quieres lanzarte al mundo de las relaciones, desarrollar capacidades para formar equipos, para trabajar en grupos o en, con personas que forman parte de tu grupo profesional, necesitas... Desarrollar un cuarto hábito. Lo estudiamos la semana pasada, debes pensar en ganar, ganar. Generalmente muchos de nosotros estamos dirigidos por un sistema de, de, de hábito como ganar, perder. Como queremos siempre ganar y que los demás pierdan. Pero él dice, si tú quieres continuar en este desarrollo hacia la interdependencia, que es lo que necesita nuestra sociedad, es necesario que tú desarrolles dos hábitos más. Y el primero de ellos es, primero, comprender para ser comprendido. En realidad, en el proceso del crecimiento continuo, eh, Stephen Covey nos habla en este diagrama que alguien diseñó para su libro, que nosotros podemos trascender desde, de, desde la dependencia hacia la independencia si es que eh, desarrollamos un proceso de madurez. Y ese proceso está basado en esos tres aspectos. La dependencia, las personas dependientes necesitan a los demás para lograr lo que quieren. La independencia de aquellas personas que, eh, independientes que pueden lograr lo que quieren a través de su propio esfuerzo. Y luego necesitamos la interdependencia, que son las personas que pueden combinar sus esfuerzos para lograr un éxito más grande en relación con los demás. Tú no puedes trabajar solo. Hoy tenemos aquí con nosotros a mi amigo y hermano, con quien trabajamos muchos años y seguimos trabajando en la Policía Nacional, el, el coronel eh, Javier Delgado, él, por ejemplo, trabaja con su grupo, con su equipo de policías, a quienes les da entrenamiento y se une a ellos para desarrollar un, un trabajo mucho más óptimo en el trabajo social y comunitario. Así también nosotros los líderes tenemos que trabajar esos conceptos. En el quinto hábito, Stephen Covey dice... Si tú quieres realmente desarrollarte como persona en el campo eh, social, tú tienes que aprender primero a comprender, después ser comprendido. La mayoría de nosotros cuando queremos dirigirnos hacia los demás, queremos simplemente lanzarnos sin conocer quiénes son esos demás. En este concepto de primero comprender y después ser comprendido, él desarrolla la esencia del respeto hacia los demás. Entender la, la capacidad que tienen también los demás y la privacidad o la particularidad que tienen los otros, a quienes no debo yo sobrepasar ni sobrellevar simplemente porque a mí se me ocurre. En este hábito existe la necesidad de comprender que tenemos que ser entendidos en uno de los sentimientos más intensos que tenemos o internos que tenemos los seres humanos. Tenemos que saber que los demás queremos que alguien nos comprenda primero. Que tenemos que primero escuchar a los demás. Este hábito es la clave de las relaciones humanas efectivas y posibilita llegar a acuerdos en el hábito anterior que estudiamos acerca de ganar, ganar. Si tú puedes tomarte el tiempo para poder comprender a los demás, entonces tú vas a poder ser comprendido cuando tú quieras plantear algunas cosas importantes que tú tienes como líder. En este proceso de comprender para ser comprendido, está lo que nosotros conocemos y hablamos muchas veces en nuestras reuniones, la escucha con, con, o con empatía, o la escucha empática. En realidad, esta actividad o esta actitud es la clave para buscar primero entender para luego ser entendido. Algunas personas, por ejemplo, se dirigen a otras en el lenguaje que ellos conocen, en la intencionalidad que ellos tienen, pero olvidan saber si su audiencia o la persona a quien te diriges te puede comprender o entender de la manera como tú quieres comunicarte con ella. Escuchar con empatía significa escuchar con la intención de saber qué es lo que el otro quiere saber o quiere decir, o simplemente en qué situación la otra persona se encuentra. No se trata de estar de acuerdo con alguien. Se trata de entender con profundidad a la persona, emocionalmente, así como intelectualmente. A través de las relaciones interpersonales nuestras emociones se conectan el uno con el otro de tal modo que necesitan ser comprendidas. Por eso la escucha empática te permite ponerte en el lugar de la otra persona, escuchar, entre comillas, sus acciones, sus actos, sus maneras de comunicarse, y también escuchar sus palabras, pero detrás de las palabras, escuchar su intencionalidad. Escuchar con empatía es necesaria porque a través de ella podemos hacer depósitos en la cuenta bancaria emocional. Es decir, cuando nosotros comprendemos quién es quien nos escucha, porque nosotros le hemos escuchado primero, podemos opinar, transferir emociones, pensamientos, ideas, que puedan ayudar a los demás a poder desarrollar aquellas ideas que nosotros tenemos o aquello que nosotros proponemos en nuestras conversaciones como líderes. Si tan solamente nosotros hablamos, nosotros expresamos y no entendemos primero a los demás, posiblemente lo que nosotros querramos hacer no tenga un conducto adecuado para poder realizarse y ser efectivos. Es importante en este hábito diagnosticar antes de prescribir. prescribir. ¿Qué quiere decir eso? Que no debemos dar consejos, no debemos dar propuestas sin antes escuchar. Por ejemplo, un médico, si quiere ayudar a una persona para poder eh, sanarla, necesita primero eh, entender cuál es su situación para, <coughs> perdón, para poder proponerle alguna medicina que le sea útil para poder restablecer su salud. De la misma manera, nosotros, antes de querer dar un consejo o proponer una idea, necesitamos primero escuchar a la persona a quien le vamos a dar una idea. Entender cuál es su situación para ver si nos puede o nos podemos nosotros o podemos nosotros hacernos comprensivos para ellos. Antes de poder dar a conocer una idea, es importante saber quién es o cuál es la situación de la persona que recibe o va a recibir esa idea. Este eh, principio es igual de cierto cuando se trata de vender, por ejemplo. Los buenos vendedores buscan primero entender para posteriormente ser capaces de vender en base a las necesidades explícitas del cliente. En ese sentido, si tú tienes liderados o quieres liderar, tienes que aprender primero a conocer a tus liderados antes de poder darles alguna idea. El sexto hábito es una palabra a veces no muy conocida en el mundo común, pero se, se conoce como la sinergización. Él dice, si tú quieres ser comprendido por los demás, primero tienes que comprender. Cuando tú comprendes, entonces serás comprendido. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a unir tu potencialidad, tu talento, al talento del otro. En otras palabras, comienzas a reconocer que los demás tienen algo que contribuir en la diversidad de tipo de personas que nosotros somos. De esa manera cultivamos la habilidad de poder valorar lo que ellos también pueden dar, pueden contribuir, pueden añadir o complementar aquello que nosotros podemos dar. La síntesis de ideas divergentes, produce ideas mejores y superiores a las ideas individuales. Dos cabezas piensan mejor que una, dice un refrán. Es importante en el trabajo del líder para poder ser altamente efectivo, desarrollar el principio de sinergización para unir tu potencialidad a la potencialidad del otro. Es decir, el trabajo en equipo se hace posible cuando yo me uno cuando uno las posibilidades del otro a las mías e innovamos juntos a través de este hábito los resultados que queremos alcanzar. No puedes solamente tú tener la idea. Hay otros que también tienen ideas y a ellas te debes unir o debes unirlas tú como líder a las tuyas para poder producir de manera altamente efectiva. El sexto hábito sobre la sinergización nos permite crecer como personas y hacer que otras personas hagan un alto nivel de actividad juntamente con nosotros. Este acto de hacer sinergia con otras personas es la actividad de altísimo nivel en esta vida y es la más grande prueba y manifestación de la práctica de todos los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Es decir... Todos los hábitos anteriores te llevan a la posibilidad para poder sinergizar con otros tus talentos, tu capacidad de líder. En otras palabras, hacer sinergia, definido en palabras simples, significa que el todo es la suma de sus partes. Es decir, que si queremos tener efectividad en el equipo, necesitamos unir todas las potencialidades de los otros para poder generar efectividad al, alto, al más alto nivel. Cuando te comunicas sinérgicamente, estás abriendo tu mente, tu corazón y tus expresiones a nuevas posibilidades, a nuevas alternativas y a nuevas opciones para contribuir en favor tuyo o en favor de los demás en bien de los resultados que buscas. Por esa razón... Cuando nosotros sinergizamos, no buscamos a cualquier persona, sino a aquellas que sean aptas de poder trabajar junto con nosotros en un proyecto definido en el cual juntos podemos enfocarnos. La comunicación, la unión de potencialidades, de capacidades, de aptitudes, permiten una sinergización que, que redunda finalmente en efectividad al más alto nivel al combinar los ingredientes de la cuenta bancaria emocional utilizando el mismo lenguaje anterior pensar ganar y ganar y buscar primero entender y luego ser entendido con este campo crearás un ambiente óptimo para la sinergia por qué razón porque tú tanto tú como las otras personas habiendo desarrollado estos hábitos que nos permiten proyectarnos los unos hacia los otros Nuestras relaciones se vuelven cada vez más óptimas y, por supuesto, cada vez nuestras potenciabilidades se viabilizan entre nosotros de una manera mucho más efectiva. Valorar las diferencias entre las personas es esencial porque, de otra manera, no podríamos nosotros saber en qué situación están los otros para poder unirnos a ellos. Las diferencias entre las personas son mentales, emocionales y psicológicas. Por tanto, la sinergización tiene que buscar de algún modo unirse a esos conceptos que los otros tienen para poder sinergizarse. Si tú tienes una persona emocionalmente mal y tú estás emocionalmente alto, entonces necesitas ayudar a la otra persona a elevarse al nivel que tú tienes o comprender su situación para poder sinergizar con ella. No es simplemente el aceptar la diferencia, sino hacer que la diferencia, una vez reconocida, pueda ser útil para poder ser sinergizada. La clave para valorar todas estas diferencias está en entender que todas las personas ven el mundo de manera totalmente diferente, no como tú lo ves o no como lo ven los otros, sino como ellos, de manera particular e individual, ven las cosas que están al frente de ellos. Valorar las diferencias entre las personas es útil, porque cuando dos personas tienen la misma opinión, entonces una de ellas es innecesaria. En otras palabras, queremos, a través de la sinergización, encontrar puntos de vista que enriquezcan el proyecto, para que podamos sinergizados, producir de manera mucho más óptima lo que estamos todos buscando en el proyecto. El séptimo hábito tiene mucho que ver con nuestra realidad de retroalimentación. En otras palabras, luego de haber logrado nuestra victoria privada con los tres primeros hábitos, de habernos proyectado a la sociedad con los cuatro, cinco y sexto hábito en nuestra victoria pública, necesitamos hacer pausas. Mis queridos amigos, lastimosamente una de las cosas que menos hace el ser humano es retroalimentar su tiempo, su mente, sus capacidades, para poder retomar fuerzas para seguir avanzando en el proyecto que tenemos. Ustedes se imaginan personas que no duerman y que todos los días trabajen 24 horas o 12 horas todos los días sin poder dormir, al cabo de 5 o 6 días estarían totalmente agotados y quizás muchos de ellos perderían la vida. El sueño, el descanso, la inactividad eh, intencionada nos ayuda a poder retroalimentar nuestra parte física para poder estar óptimos al día siguiente. Tomar pausas eh, Stephen Covey lo, lo conoce o lo llama como Afile la Sierra. Y él nos cuenta una pequeña fábula. Imagínate tú que estás frente a un labrador, a una persona que está serruchando un árbol en una parte de algún, de algún bosque. Y le preguntas, ¿qué estás haciendo? Y él te responde, ¿qué? ¿No ves? Estoy serruchando este árbol. Y tú le dices, te ves cansado. ¿Cuánto tiempo llevas serruchando el árbol? Y él dice, más de cinco horas. Y estoy cansado, es mucho trabajo. Claro que estoy cansado. Bueno, le dices tú, ¿por qué no tomas un descanso algunos minutos para que puedas afilar la sierra? Tú le preguntas. Estoy seguro de que así sería mucho más rápido y tú podrías cortar el árbol más rápido. Y él contesta, no tengo tiempo para afilar la sierra. Estoy muy ocupado cerruchando. Afilar la sierra es importante para renovarnos y para mejorar constantemente nuestra capacidad de producción. Si tú pones a un hombre con un hacha a cortar un árbol y tú calculaste que ese árbol puede cortarse en cinco horas, y pones a otro que también tiene un árbol similar en la paradoja de que es un árbol que también puede cortar cinco, en cinco horas con una hacha similar a la, a la otra. Si uno de ellos corta el árbol durante cinco horas, ¿tú, ¿tú crees que podrá terminarlo si es que no descansó? Si el otro corta durante una hora y descansa diez minutos para afilar su hacha, ¿quién crees tú que derribará el árbol más pronto? Aquel que hizo pausa, aquel que afiló el hacha, porque cada vez que descansaba, su hacha se volvía más efectiva en el corte que en el otro que solo cortaba y cortaba sin afilar su hacha. Afilar el hacha significa que tienes que renovarte un poco más cada día. Stephen Covey dice que hay cuatro dimensiones donde nosotros debemos renovarnos. La primera de ellas es la parte física. La, mejora, la mejoramos a través de ejercicio, durmiendo bien, comiendo sanamente y manejando adecuadamente el estrés. Si tú no te cuidas, yo no soy un buen ejemplo de eso, normalmente estoy en estrés y no controlo mucho mi estrés, pero es importante hacer pausas para mejorar físicamente y estar aptos para poder actuar en el momento que se nos requiera. El otro campo que él menciona, que debemos tener un desarrollo óptimo y mejorar o tomar tiempo para renovarnos, es en el campo mental. La mejoramos cuando leemos un libro, planeamos escribiendo un diario o un libro o visualizamos nuestro futuro mentalmente y comenzamos a optimizar nuestras ideas de tal modo que al día siguiente, cuando despertemos, estemos con mayor capacidad de poder llevarlas a cabo. La tercera dimensión, según Stephen Covey, es la dimensión social y emocional. La mayoría de nosotros no nos preocupamos mucho por nuestras emociones, pero es importante desarrollar capacidad para poder empatizar con los demás. Es importante que nosotros hagamos sinergia con las ideas de los otros. Que escuchemos un poco qué es lo que los demás piensan. Y veamos qué posibilidades hay de que juntos podamos sinergizar nuestras ideas para poder llevarlas a cabo. La renovación es el principio y el proceso que nos permite movernos en una espiral de crecimiento para cambiar y mejorarnos constantemente. Yo te propondría que finalizando esta conferencia de hoy, tú puedas decidir tomar cada día unos 30 minutos del día para pensarte. La palabra pensarnos no es una palabra muy común. Pensar es una cosa, pensarnos es otra cosa. Tomar tiempo para poder ejercitarnos. Tomar tiempo para relacionarnos con los demás. Tomar tiempo también en la cuarta dimensión, en la parte espiritual. Para que podamos tomar tiempo para la meditación y reforzar nuestro espíritu para clarificar nuestros valores personales y comprometernos con esos valores para llevarlos a cabo. Si tú logras, dice Stephen Covey, retroalimentarte, mejorar, reflexionar en, estos cuatro, en estas cuatro dimensiones en tu vida diaria, podrás tú ser una persona más altamente efectiva. Porque tendrás la capacidad de poder estar físicamente bien, mentalmente capacitado, social y emocionalmente en la disponibilidad de proyectarte a los demás, y espiritualmente Fuerte de tal modo que nada te mueva en el camino hacia donde vas y seas decidido para lograr lo que tú quieres. El libro de Stephen Covey es un libro realmente maravilloso. Es un libro amplio, de hartas páginas, casi 600 páginas, que tú podrías leer si tú lo quieres. En esta noche yo te voy a compartir este libro si tú así bien lo quieres. Es importante que tú sepas que este libro compartido te permitirá a ti leerlo si realmente tú así lo quieres. Lo voy a poner aquí en el, en el chat de nuestro, de nuestro programa y tú lo puedes copiar. Te voy a dejar yo aquí. Cópialo, por favor, para que tú puedas tener este libro y lo puedas leer. Si tú haces clic en el, en el link que te acabo de enviar, Vas a tener el libro a tu mano para que tú lo puedas leer. Es importante que al finalizar esta, esta conferencia, tú puedas tomar algunas eh, ideas que sin duda puedan recapitular lo que acabamos de decir, no solamente en esta conferencia, sino durante todas las otras. Me gustaría que tú mismo puedas recapitular esta noche conmigo algunas ideas que te ayudaron a cambiar o a reafirmar durante las conferencias, tanto la de hoy como las otras dos anteriores. Y por eso te abro el micrófono para que tú seas quien esta noche nos expreses de qué manera el tener una mente con idea de priorizar, de, de poder ser proactiva, de tener un objetivo siempre cuando tú amaneces en el día de poder desarrollarte como persona y crecer y avanzar de tal modo que puedas tú sentirte útil para ti y para los demás? ¿En qué sentido te ayudó también el tener que comprender a los demás y ser comprendido, escuchar más, sinergizar con los otros y pensar en ganar y ganar? ¿De qué manera te ayudó también el séptimo hábito de pensar en hacer espacios de tal modo que tú puedas retomar fuerzas en lo físico, en lo mental, en lo social, emocional y también en lo espiritual, de tal modo que puedas tener sostenibilidad en tus proyectos. Me gustaría en esta, en esta media hora, casi 27 minutos que nos queda, escuchar a algunos de ustedes algunos cambios que han tomado o que han decidido tomar para poder crecer como personas y volverse personas altamente efectivas. Me gustaría que prendas tu micrófono, si quieres puedes prender tu cámara también y puedas tú esta noche eh, expresarnos a cada uno de nosotros lo que ha sucedido en tu vida gracias a estas conferencias. Adelante Samuel, bienvenido. Bueno, no soy Samuel, soy Maritza, la esposa. No, Marisa, adelante, adelante Maritza. Disculpa que no hablé el nombre. Que sepan que eres una dama y así puedan todos escucharte. Este, bueno, eh, primero que todo, gracias. Gracias. Esta, este seminario es excelente. Ahora que te escucho, por lo general, eh, no he escuchado las charlas completas. Porque estoy viajando, pero hoy, día, hoy sí voy a escuchar a mi profesor, <risa> a mi líder. Y de veras que me parece maravilloso, maravilloso. En la forma, las pausas que uno debe hacer. Pero una parte que no me quedó muy clara. Y es cuando dice que cuando, creo que es el cuarto hábito. Cuando tú estás con una persona y es diferente a ti, entonces hay opiniones diferentes uh -huh. y llega una parte, eh, no me quedó clara, donde dice que una de las dos opiniones tiene que dejarse a un lado. Cuando tú estás con una persona y tienes una opinión distinta a la, a la, a la del otro, eh, van a ser compatibles en la medida en que tú puedas viabilizar la diferencia. Pero okay. si hay dos, dos personas que opinan lo mismo, entonces una de ellas se adhiere a la, a la otra. Por eso la okay. otra queda sin, sin sentido. En ese sentido eh, eh, se entiende el principio de sinergización. Okay. Yo hago hay... la, diferencia, la otra opinión del otro que es muy parecida a la mía. No simplemente trato de decir, ¡Ah, yo también tengo la misma opinión! No, simplemente decir, oh, qué bueno, completo, excelente. Complementarse. Exacto. Sí, pero en esta parte, este, yo estoy de acuerdo. Oye, nos conectamos, tenemos, la, la, estamos caminando eh, en la misma dirección. Sin embargo, cuando veo que hay diferencias y se da en cualquier relación, este, debemos complementarnos. Correcto. ¿Ves? Eh, eres diferente, piensas diferente, tu idea creo que no nos lleva a ninguna parte, pero de repente buscarle el lado de que, wow, eh, en algún momento podemos aplicar ese principio que tú tienes. Comprender para ser comprendido. Esa es la idea, exacto. por supuesto. Exacto. Ver qué es lo que está pensando el otro, de qué manera esa idea yo la puedo utilizar para mí, o simplemente desecharla por ahora, porque puede que más sí, adelante exacto. me sirva. Claro, claro. A, habrá ideas que en el momento no es aplicable. Otras ideas que son totalmente, que, que no te contribuyen absolutamente en nada. Correcto. Y hay que saber la diferencia. Correcto. La diferencia no debe separarnos. La diferencia Exacto. debe ayudarnos a reconocer que las otras personas también piensan. Diferente a nosotros, pero piensa. De repente no de acuerdo con nosotros, hay que preguntarnos cuáles son sus principios. ¿Qué hay detrás de esa expresión, de esa opinión? ¿Qué paradigmas maneja esta persona para darme la opinión que me da? Muchas veces hay discusiones en las que se presenta una idea e inmediatamente respondemos, pero no preguntamos, ¿por qué dijiste eso? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué te motivó? Primero tenemos que diagnosticar antes de opinar. Pero, oye, gracias, valioso, valioso, valioso. Bien, muchas gracias. Qué bueno es tenerte esta noche aquí. Queremos escuchar a los demás. Adelante, por favor. Adelante, Javier. Excelente. Hola. Hola, Boris. ¿Cómo estás? Gracias. Siempre es un gusto escuchar tus tu charlas motivadora y liderazgo. Gracias. Lo que tengo que resaltar en tu charla el día de hoy es este, la buena práctica de lo que es la escucha empática. Correcto la escucha empática y lo que es también el ir este, viendo las capacidades y potencialidades de, de los grupos humanos que trabajan contigo y tratar de formar una sinergia que, que vaya a mover de mejor manera eh, tus proyectos. Correcto. Y si tú comienzas a escuchar, y comienzas a darte cuenta de las capacidades, de repente el proyecto que tú tenías este, puede variar de una mejor manera todavía y darle un giro con una mayor proyección a tus objetivos. Por eso es este, importante y es lo que yo en estos momentos, eh, como jefe de la división policial chosica uh -huh. estoy este, eh, encontrando, ¿no? inclusive hasta en las comisarías más alejadas de, de mi jurisdicción que son las comisarías de Huarochirí, este estoy encontrando grandes capacidades eh, en policías comunitarios ¿ya? que están tratando de transformar la realidad de sus, de sus zonas ¿no? Eh, ya sea con una serie de, de proyectos de, de acercamiento a la colectividad no eh, están inclusive este, eh, editando sus acciones en videos este, tratando de motivar no y que en toda la división exista una corriente de, de un nuevo policía con una nueva imagen de un policía comunitario ¿no? excelente, excelente qué eso, buena idea. eso eso está contribuyendo de gran manera a los objetivos que yo me había trazado desde un inicio, pero estoy sintiendo ¿no? que todas esas capacidades, como si se dice, tengo que involucrarlas, juntarlas, ¿para qué? Para motivar a las comisarías que me están faltando, ¿no? Este... Y Se te fue el micrófono. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan los demás? ¿Sí? ¿Se fue el micrófono de, de Javier? Sí, no. Sí, ya, muy bien. Parece que se le fue el micrófono, no importa. Seguimos con los demás. No te escuchamos, Javier. Estás, este, Algo pasó con tu micrófono, no te estamos escuchando. Si puedes volver a ingresar, continuamos con tu opinión, es importantísima para nosotros. Mientras tanto, no te escuchamos, Javier, te ha prendido tu micrófono, pero no te escuchamos, algo pasó. Muy bien, se ha cortado. Muy bien, otra persona más. Adelante, por favor. ¿Quién más quiere decirnos sus impresiones? Muy bien, ya tenemos otra vez a Javier con nosotros. Bienvenido, Javier. Adelante, te estábamos escuchando y tu micrófono se cortó. Sí, se, lo que pasa es que mi otro celular se, se, sí. se gastó Adelante. la batería. ¿no? Adelante. Eso es lo que tenía que decirte, Boris. Este, eh, yo vengo escuchando muchas de tus, de tus charlas, ¿no? También este, la misma situación de leer algunos libros de liderazgo. Eh, Sabes, nosotros, eh, te, te quiero comentar algo antes de tu, de tu comentario. Este, nosotros este, estamos muy contentos porque hay una cosa muy importante que nosotros necesitamos en nuestro país y es la seguridad y eso es una de las cosas que tú estás haciendo muy, yo lo sé y, y estás haciendo un buen trabajo y esto que nos comentabas de que las comisarías que has encontrado, porque has sido recién movido aquí este, está, estás encontrando que ya tienen proyectos, eso hace un líder, justamente descubrir cómo están sus liderados para ver cómo unirse a ellos y poder potencializarlos de tal modo que sean cada vez más efectivos y eso es lo que, lo que tú nos comentabas antes de que se apagara tu micrófono continúa con ese comentario, nos gustó muchísimo Sí, este, la potencialidad de muchos oficiales en diferentes comisarías en el interior de la provincia de Huerochiri es eh, de vital importancia en los proyectos que uno tiene como policía comunitario Correcto. El, el, el, el ser policía comunitario eh, no es una cosa más que tener proyectos de acercamiento a la ciudadanía. Correcto. Tener una mayor comunicación con el vecino, ¿no? Y esa, esa, ese, ese policía es el que toda la ciudadanía espera. Exacto. Entonces, el cambiar la mentalidad del policía que está en diferentes lugares de nuestra jurisdicción y que hay veces solamente lo que único que hace es tratar de hacer cumplir la ley, como se dice, ¿no es cierto? Mm -hmm. eh, eso es también lo correcto, pero el policía que hace cumplir la ley y que tiene una mayor proyección social, yo creo que es un policía y consideramos en estos momentos que es el policía comunitario. Entonces, sí, eso es lo que nosotros queremos que... Todos nuestros policías, a nivel de toda nuestra jurisdicción, se involucren. Y lo que busca el comando de la policía también es eso. Correcto. Tener un policía totalmente dedicado, involucrado con el problema del ciudadano. Excelente, ¿no? excelente. Casualmente, casualmente parte de tu charla es no esta situación de la escucha empática. Correcto. El ciudadano se siente muy atendido cuando una persona, un policía lo escucha. Quizás no se le pueda solucionar el pro, su problema al 100%, pero si no, ya como si se descargó, ¿no? Su problema que tenía, ¿no? Y así no hay una solución, pero ya se siente aliviado, porque es la el... autoridad ya lo escuchó. Entonces, y eso es necesario, eso es necesario que nosotros como policía tenemos que ir este, cambiando nuestra manera de ser, cambiando nuestra actitud hacia el ciudadano, ¿no? Y en y esa corriente vamos a este Boris. Excelente, mira, eh, aquí queda un testimonio, gracias este, Javier por tu opinión, este, aquí queda un testimonio de que hay líderes que están trabajando en nuestras comunidades, los que están escuchándonos de otros países, eh, acérquense, yo voy a hacer eh, hincapié esta noche de algo importante que nosotros estamos siempre trabajando con Javier y te re recalco Javier mi apoyo para... Tu comisaría ya que vives, vivo aquí cerca dentro de tu jurisdicción estás eh, estamos a tu disposición para seguir trabajando contigo y unir hacer esa sinergia entre este servidor tus objetivos como coronel eh, y trabajar juntos por nuestra comunidad esto tiene que hacerlo cada uno de los que están escuchando la conferencia esta noche acá acérquese a sus líderes acérquese a su comunidad vayan y apoyen con estas ideas que hemos aprendido durante esas tres sesiones para que podamos desarrollar nuestra comunidad y apoyar a nuestras autoridades, a nuestros líderes como, como el coronel este, Javier Delgado, para que así como él, alcaldes o quien sea podamos nosotros ayudar, incluso dirigentes comunitarios de, de la comunidad, líderes comunitarios, apoyarlos para desarrollar nuestras comunidades y hacer que ellas se vuelvan efectivas a través de una sinergia entre las ideas que nosotros tenemos y las ideas de los demás. Gracias, Coronel eh, Javier Delgado, por sus opiniones y por su comentario esta noche. Eh, ¿Alguna persona más que, haya, que quiera decirnos cómo nos ha ayudado esta conferencia, esta noche, alguno de ustedes? Adelante. Prenda su micrófono, tenemos unos minutos todavía. Adelante, William. Doctor Boris, buenas noches. Buenas noches, William. Eh, eh, más bien lo que quería comentar es este, cómo personalmente estos siete hábitos de gente altamente efectiva me ayudó personalmente, ¿no? Adelante. Me ayuda, me, ay me ayuda bastante, ya que generalmente hoy en día, pues personalmente nos encontramos con contextos muy negativos, ¿no? Ya sea en la vida diaria, en el trabajo, ¿no? Pero con, con estos hábitos, con estos siete hábitos, nos ayuda bastante de repente estos contextos bastante negativos darle un contexto positivo. Correcto en el cual a veces que nosotros somos responsables de nuestros actos y consecuencias, uh -huh. pero, con, pero con estos hábitos de Steve Covey que lo ha expuesto usted, nos ayuda bastante. Entonces, personalmente me, me, me ayuda bastante, doctor. Eh, secretario, Excelente. Quiero dejarle. Gracias. Excelente, William. Y a través de William y a través de todos los que están aquí, le reiteramos la, el deseo de cooperar, en sus comunidades. Si usted tiene una asociación de padres, asociación de, de, de, de pa, padres de familia, una escuela, colegios, lo que usted necesite y quiere una charla de parte de nosotros, estamos a, a su disposición. Solo tiene que llamarnos, programarlo y nosotros les apoyamos a distancia, por supuesto, porque no tenemos la posibilidad de viajar a todos los lugares, pero estamos dispuestos de ayudar y apoyar a todos los que necesiten nuestra ayuda para poder eh, contribuir a la efectividad en nuestras comunidades. Muy bien, una opinión más, nos quedan eh, 48, nos quedan 12 minutos todavía, adelante. ¿Alguien más quiere dar su opinión respecto a cómo ha logrado algunos cambios en estas conferencias? Adelante. Muy bien, entonces hemos terminado nuestra conferencia de hoy y antes de que nos vayamos, eh, quiero hacer simplemente una conclusión respecto a lo que hemos tratado durante estos tres, estas tres sesiones. Eh, Stephen Covey es un hombre que ha contribuido muchísimo al liderazgo, tanto personal como comunitario. Si nosotros eh, estos principios que hemos estudiado durante estas tres conferencias de los miércoles por la noche, los ponemos en práctica, posiblemente muchos de nosotros vamos a retomar una vida mucho mejor y, y más satisfactoria. Diría yo, llena de bienestar. Cuando yo leí este libro, la verdad que me ayudó muchísimo, lo tomamos como parte de una clase en la maestría, eh, me ayudó muchísimo a cambiar ciertas cosas en mi vida, especialmente en temas relacionados a mi desarrollo personal. Y por supuesto, en aquellas cosas que siempre tenía fallas, como mis relaciones con los demás, por ser a veces muy directo o muy confrontacional, eh, no me permitía a veces desarrollar ciertos proyectos y llegar a los demás, eh, Stephen Covey me ayudó realmente a poder comprender para ser comprendido, me ayudó a sinergizar de tal modo que pueda ayudar a los demás, tanto así que mi primer libro como escritor lo escribí en Colombia y se llama Sinergización de los Talentos para el Desarrollo de la Microempresa, cómo unir el talento del trabajador con el gerente, fue una experiencia interesante que yo quiero agradecer a la vida y a cada uno de ustedes porque estas conferencias estos momentos nos permiten a cada uno aprender más, escuchar más y contribuir más, de tal modo que nuestra sociedad sea, esté compuesta por mayor cantidad de personas altamente efectivas. Gracias por estar esta noche con nosotros.